muy buenas y bienvenidos a mi canal desde alto de una silla de trípode vamos a, a lanzar este vídeo de 20 minutos que es lo máximo que nos permite YouTube estoy llamando a ver si se acerca algún oso hablando del rey de Roma vamos a mira, ahí tenemos una una hembra nivel, na, nivel bajito vamos a ver si, si podemos anda mira, un, un grupo de de alce de la montaña bueno, buen tiro le hemos tocado tocado el pulmón haya caído seguimos mirando a ver qué más tenemos por aquí desde luego esta esta posición que tengo es una posición ideal ahí en los cervatillos mira tenemos un un ciervo mulo ni y vamos a ver aquí los no selk sé, mira ahí tenemos otro macho nivel 3 y un, y un grupo de hembras pues nada, a por ellos, cogemos el 300 respira muerte súbita seguramente le hemos tocado el corazón vamos ahora a por el ciervo mulo que teníamos allí, lo localizamos Está calmado, no, no se ha enterado. Ponemos la, la posición y... y. un poquito, un poquito bajo el tiro. Pero venga, vamos a darle otro. Vamos a darle otro. ¡Ay! ha caído. Bueno, pues vamos a, a ir a recoger nuestros nuestros animales bajamos de bueno vamos a echar un vistacillo antes de bajar a ver si vemos algún otro animal que podamos abatir desde, desde la lejanía no vemos bajamos, a, bajamos para abajo y vamos a recoger en, en primer lugar la, la osa que, que disparamos en, en primer lugar y después lo que cogeremos el el de las montañas bueno aquí le llaman alce no sé por qué le, le llaman alce en estas en esta reserva cuando siempre es un elk pero bueno o wapiti. pero esto esto es así vamos a, a recogerlo primero la osa también quiero aprovecharos para deciros que el día 10 sale la, la nueva reserva que nos tienen preparados los chicos de, de hunter esta será en será nueva zelanda y tiene buena pinta, pero espero que, que haya corregido los bugs bueno, vemos un, un bronce a nivel 3 tampoco, tampoco podemos pedir más eh, como decía que espero bug que corrijan los bugs que últimamente se están dando sobre todo en las partidas multi que ya no tenemos el que si no eres el anfitrión como ya he comentado en varias ocasiones ya no puedes seguir las huellas y entonces se hace muy difícil, muy difícil cazar en grupo Puesto que al no poder seguir los rastros es complicado localizar los animales, vamos a ver si localizamos a nuestro él o a un otro animal por aquí. Bueno, si sí, vamos a marcarlo con el mapa y veis la presión cinegética que tengo en la zona, venga, vamos a ponerle una, una marca y ya nos vamos directamente hacia ellos. Desde luego que aquí en el 12 de batillos es una zona de caza buenísima porque tiene unas unas vistas amplias, y si te pones un clipboard elevado, la verdad es que que dominas un, un gran terreno y, y unos lances muy bonitos. Sí, la verdad es que son lances a distancia, pero son muy bonitos Vamos a ver, el otro, man, no tiene un bronce, no es muy grande tampoco, le hemos pegado en la, en la médula, nos debería haber dado un poquito más de puntuación, pero como hemos pegado a la médula, muerte rápida, pero sin embargo, no este, vamos a marcar donde teníamos nuestro ciervo mulo para ir a recogerlo y bueno y mientras vamos recogiendo pues si vemos algún otro animal pues la verdad es que que haremos un enlace con ellos vamos a ir más despacio porque si no el corazón se nos va a poner en rojo y, y la verdad es que si tenemos que al animal con el corazón en rojo nos va a tener mucho la, el pulso para conseguimos en pues, dirección al ciervo del eso también al principio cuando puse los turrach de, del ciervo mulo la verdad es que, que aparecían animales bastante bastante grandes incluso hasta nivel 6 y nivel 7 ahora lo difícil es encontrar un nivel 4 ser pues es que lo han corregido y ya un nivel 5 ya no quiere decir nada que es prácticamente imposible Vamos, mira, allí tenemos un oso no está mal un macho nos puede dar, nos puede dar un plata ahora vamos a ya vamos a acercarnos un poquito más nos estamos lejos y nos cubre ahí de, de esos árboles no creo que, que nos vea mucho vamos a ver, ahí está, ahí está está a largo distancia, te vamos a hacer un tipo de distancia Así que. yo creo que eso no, no va a dar plata porque el nivel tiene, tiene bajo. Así andando hacemos ruido, pues no nos no va a luchar por mi distancia. Ahí está. Venga. Voy A ver si cogemos una distancia óptima de disparo que tenemos. Larga, cogemos el 30.06, lo ponemos a 300, lo tiramos y marcamos. <tose> Un buen disparo, sale corriendo y, y, y, bueno. Habrá caído un poquito más para allá, vamos para allá, no, ya estamos, no es lo que decía del corazón como se nos pone rojo. Nos está avisando de que la carrera que estamos dando es, es excesiva, pero bueno, esto es un juego y luego simplemente con un poco se, se, recupera, se recupera enseguida. Creo que estoy siguiendo las huellas de la hembra que marcamos antes cuando cuando dimos a localizar al oso y se nos salió una hembra pero bueno como tenemos nuestro GPS nuestro maravilloso GPS vamos a, a localizar lo que pasa que en esta en esta zona tengo mucha mucha presión cinegética y la verdad es que que puede confundir pero bueno, luego buscaremos el, el sombrerito verde y nos dirá nos dirá algo estaba por esta zona quizás un poquito más más a la derecha nomás a ver si localizamos las huellas y, y recogemos el, el trofeo bueno, pues como os iba diciendo antes, el día 10 sale la la nueva reserva, que me la pienso comprar, por supuesto. e Intentaré hacer todo primero las misiones, luego ya me dedicaré a cazar, y, y procuraré hacer un, un vídeo explicando cada misión. Si se me da bien, porque últimamente en la de Silver había un par de ellas, la del Oso, que que la verdad es un que estaba un poquito, un poquito más, más complicada vamos a ver, no, esta es la hembra que hemos visto antes vamos a ver si localizamos las huellas de nuestro macho yo creo que está más, más a la izquierda entre esos árboles seguramente sí mira, ahí vemos, ahí vemos la sangre ahí vemos la sangre un bueno, impacto en el órgano vital, o sea, hemos tocado un humo mínimo y bueno vamos a, a recoger a nuestro a nuestro animal y bueno es verdad luego tenemos que recoger el, el ciervo muro que tenemos abajo pero bueno como si lo hemos puesto un marcador no no tenemos problema mira ahí ya vemos ahí el, el cuerpo de, del oso otra pequeñita carrera vamos a ver según si una plata lo que yo lo pensaba ahí está ahí está otro otro, una, una, una hembra No, no le vamos a hacer caso o Esa hembra es muy pequeña No merece la pena Vamos a, a recoger a nuestro círgumulo Y si vemos otra pieza Pues bueno, la, la haremos enlace correspondiente Porque para eso estamos para, Para cazar Ya que no nos dejan cazar En, en las monterías reales Por el tema de del bicho virus ahí tenemos un, un muflón la verdad es que el muflón este es bonito pero tengo que reconocer que me gusta más más el muflón, el muflón ibérico vamos a, a ir despacito a ver aquí entre estos árboles porque iba huyendo se conoce que no, no se había escuchado a ver si lo localizamos otra vez bueno ahí está ahí en la, la zona de donde tenemos nuestro nuestro cebo 1 que no me preocupa ahora mismo porque ya iremos a, a por ello a un, oso, un nivel 7 eso mínimo nos da un oro vamos a acercarnos un poquito y yo creo que a esta distancia sí le podemos podemos pegar un, un buen tiro cogemos nuestro 3006, el M1 apuntamos y y yo creo que le hemos dado plenamente en el pulmón y no va a tardar mucho en caer vamos vamos vamos ahí efectivamente se ha apagado el, el resalte rojo del trofeo y ya se ha caído vamos vamos a recogerlo sacamos nuestro gps un flon está, está haciendo una llamada para el elemento a ver si lo localizamos también mira, allí está, ahí está pues nos vamos a acercar un poquito y vamos a, a intentar abatirlo en esta distancia, lo localizamos ahí entre el follaje a ver si se nos gira, que está un poquito de silbamos a ver, a ver, ahora que nos dé un poquito más de, de flanco, ahora ha caído muerto seguramente eh, doble pulmón, Ahora lo, luego lo veremos vamos a recoger a, a nuestro oso nuestro macho nivel 7 la verdad que tenía un color bonito y, y como tengo una puntuación medianamente aceptable se va para para el trofeo porque luego hay en, en la sala de trofeos queda, queda muy bien en los pedestales redondos que realmente no son para, para piezas tan grandes pero hay una hay una forma de, de poder colocarlos hay varios vídeos que podéis encontrar en YouTube y, y explican cómo cómo colocarlos vamos a por oso madre mía qué carrera me estoy pegando tengo corazón que se me va a salir nada le, le hemos dado buen en todo el pulmón un buen disparo pues nada este va a guardarse vamos a recoger ahora nuestro muflón y tenemos pendiente de recoger también el el mulo vamos a ver al muflón si le hemos dado uno o dos pulmones si sí, lo no, hemos dado dos pulmones, no, tiro, tiro muy bueno es bonito pero bueno pensaba que podría ser un poquito más grande bueno otra carrerita para recoger al al pobre ciervo mulo que la verdad otro oso a ver a ver si lo veo he escuchado la llamada pero no, no lo localizo así ah, mira ahí está detrás del árbol nada eso tiene es una hembra con poco nivel no no lo voy a hacer caso vamos a, a recoger a a nuestro ciervo mulo que la verdad es que si no es de oro para arriba la cuerda que tiene no... no no es muy bonita pero bueno es lo que le gusta al, al público de Estados Unidos que prácticamente es el mayoritario y son los animales que le gustan yo hubiera puesto otro tipo de animal pero vamos a ver ya no, no va quedando un poco todavía un, bueno poco poco relativamente porque quedan todavía unos, unos cuantos metros ahí está ya lo, ya lo hemos localizado vaya la marca la hemos puesto un poquito más para abajo pero no, pero no tiene, vamos a ver si localizamos por allí y otra carrerita seguimos mirando y en el fin la verdad es que este es el, el primer pseudo directo que hago porque normalmente hago todo, lo, grabo todo pero luego voy cortando los lances que, que me van gustando y este es el primer el primero que voy a hacer la, la grabación completa de, de principio a fin bueno ya estamos cerca de nuestro animal. Vamos a ir a recogerlo a ver qué, qué nos dice. Ya lo divisamos ahí. El amarillo. Y vamos a ver el trofeo. Ver, las cuernos un poquito, un poquito descentradas. Sirve para, para coger dinero sacamos los climáticos a ver si vemos a, a lo lejos algún otro animal mira ahí tenemos otro otro ciervo mulo pues nada vamos a, a hacer un, un disparo lejano Estamos, como hemos estado corriendo se nos se, veis que se nos mueve mucho la esta ahí va el primero se ha ido vamos a respirar a tranquilizarnos y vamos ahí. Ese seguramente lo hemos atravesado Un corazón o, o doble pulmón ¿No ves? Eso es lo que vamos corriendo Se nos pone el corazón rojo Y luego a la hora de esperar nos cuesta mucho Porque nos cabecea el arma Un montón No, la verdad es que como si fuera eh, En la realidad Si tenemos el pulso acelerado Pues Nos va a costar más, más disparar Madre mía nos está avisando, te, diciendo, ten cuidado que te va a dar un infarto. Tenemos el corazón a, a tope. Pero bueno, vamos a, a recoger nuestro animal. Sacamos nuestro GPS para localizarlo. Bueno, no está mal, que lle llevamos ya siete animales a ver que hay allí. que suena? Mm, suena como un yo creo que era, que era un muslón una señal de advertencia de muflón, pero bueno seguimos corriendo se nos ha venido bien para un poquito pero bueno otra vez se nos acelera se nos acelera el pulso ya vemos allá a, a nuestro animal y vamos a ver qué, qué trofeo nos da ya, nos da también otra plata por el nivel algunos algunos nivel 3 sí, sí suele dar oro pero una puntuación mucho mucho mayor vamos a ver si localizamos algún otro animal por aquí Mira, un oso está por ahí creo que ah, es la hembra de antes nada vamos a ver acercar acercamos subir a otro animal porque si es la hembra de tan poco nivel no, no le vamos a, a disparar La verdad, que vaya, vaya, estoy cansado de, de correr ahora mismo. Y eso que estoy sentado. Pues bueno, yo creo que vamos a, a ir terminando el vídeo porque ya nos estamos acercando a los 20 minutos. Y solo deciros que que esto ha sido todo por hoy. Mañana intentaré hacer hacer otro vídeo. Deciros y pediros que os suscribáis a mi canal. Y como siempre digo, mira, ahí está la entrada. Buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.